Si lo logramos, ok. Bueno, esta parte a lo mejor le suena intuitiva. Un modelo subparametrizado, aquel que no ajusta tanto a los datos, ¿no? que es un modelo, pues, en, en un principio más sencillo, sobreestima la idoneidad. ¿no? O sea, eso tiene un poco de sentido. Eh, modelos simples son mejores si la complejidad del modelo sobrepasa el número de presencias ¿sí? la complejidad del modelo comprendida como número de parámetros si eso es mayor eh, que el número de presencias entonces modelos simples serían mejores ¿no? entonces se dan cuenta que no es fácil decir me quedo con un modelo o hay una sola métrica yo creo que más que nada, digo, lo bien o mal que pueda yo haberles explicado esto ahorita, creo que queda clara la idea de la complejidad con la que estamos trabajando y el reto que hay detrás de pensar en cuál puede ser el mejor modelo con el que voy a quedar. Y voy a dar una opinión, ¿no? Para mi tesis, para un público X o Y, ¿sí? Bueno, hasta ahí el paper de eh, Warren y Seifer del 2011. Y luego... Pues ya con el antecedente, podemos usar otros criterios para seleccionar modelos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo implementamos? Y además, hay una discusión muy importante que es la partición de los datos. Hablamos de criterios de parametrización. Y ahí hay toda una, una cosa de complejidad del modelo. Pero, ¿a partir de qué punto voy a, voy a calibrar el modelo y cómo lo voy a evaluar? Entonces, algo en lo que han trabajado colegas, entre ellos Robert Anderson, ¿no? porque es muy bonito ir siguiendo los artículos y cómo después decanten algo así y cómo implementan esas métricas, ¿no? que es como, como la manera de hacer ciencia, ¿no? este ejercicio colectivo, vamos avanzando un poco y de pronto tenemos una propuesta metodológica como esta. Entonces ellos ya incorporan no solo esas métricas de selección de modelos, sino también de partición de modelos, todo en un... Entonces, en el planteamiento que ellos hacen para esta herramienta es, por un lado, dar el balance a la complejidad del modelo y la bondad de ajuste y la evaluación con datos espacialmente independientes. ¿no? Eh, esta es una herramienta para seleccionar parametrizaciones en MaxEnt. O sea, no hace una selección de modelos per se, sino que les da a ustedes criterios para que ustedes decidan cuál modelo podría ser mejor. Si ¿sí me explico. O sea, otra vez no es una receta de cocina, ¿no? Van a tener ustedes que correr esta cosa, por la que se les ocurra, aquí hay una alternativa, para ver qué modelo en principio podría ser lo uno, uno. Eh, Vamos a ver qué hace NMVAL. NMVAL, realmente, ¿quién ha escuchado de NMVAL en este salón? ¿Quién no? Levanten la mano, ¿quién no? bueno, a mí me pasó un poco lo mismo ¿no? cuando llegaron al laboratorio han venido tres chicas argentinas me, me critican y no sé por qué eh, de visita todas traían el rollo de NMVAR yo no había tocado NMVAR aunque había escuchado de él que era una herramienta nueva y no sé qué entonces pues hay que aprender a usar NMVAR o por lo menos ver si funciona o no funciona o no y empieza a ver como sentimientos, encontrados, pensamientos en torno a esto, y las interrogantes, oye, si vamos a hacer transferencias, pues nos va a ayudar o no esa parametrización. O sea, empieza a ver con una serie de cuestionamientos. Eh, entonces, bueno, ahí viene: de conjuntos de datos para validación cruzada por varios métodos. O sea, tiene es alternativa? ustedes lo pueden especificar así: N-1 de Jackknife, eh, los K-Folts, ¿no? Aleatorios, ¿no? conjuntos especificados por el usuario, más tres métodos de separación especificados por el usuario. O sea, tiene, son esas seis alternativas de partición de datos. Construir modelos candidatos bajo parámetros especificados por el usuario, ustedes deciden cuántos features meter o cuántos valores de regularización van a querer poner este. ¿no? Por ejemplo, .5, .1, 2.5, .2, 2.5, .3, valores de regularización, más todas las combinaciones de los features, más todas sus capas ambientales y cosas así. Entonces, esto, la ventaja es que corre Maxent así, y al final te genera una tabla de resultados que te, que te ayudaría, en, en teoría, a decidir cuál sería el mejor modelo. Y aquí viene eso, ¿no? Las múltiples métricas de evaluación, que ya revisamos hace poquito las que ellos usan son AUC, de prueba la diferencia de AUC entre eh, calibración y prueba, dos eh, tasas de omisión basadas en umbral, ¿no? son, ahí vienen y ahorita vamos a ver, el AICC ellos no usan BIC y Schoners D que es un índice de traslape, que se usa mucho en traslape de hecho para ver qué tanto las predicciones que arroja cualquiera de estos parametrizaciones de Maxent, qué tanto se parecen entre sí. ¿no? Entonces, ese es lo que ellos usan como criterios para, para dar un resultado al final de, de correr este algoritmo y seleccionar un modelo. Eh, una aclaración que hacen es que el rescalamiento de salidas que preserven ranqueo, como las salidas acumulativa y logística de Maxent, generarán los mismos valores de evaluación que las basadas en ranqueo, como misión o, C, pero no para AIC o Schoner D, ¿ok? O sea, estas dos formas, ¿se acuerdan ustedes que hay tres, ahora ya hay cuatro, ¿no? Está la cruda, que es la raw, la acumulativa, y la logística, y ahora está la C-LOG-LOG, la nueva versión de Maxent. Estas dos se van a aparecer a... Eh, a los valores de evaluación que aquellas basadas en ranqueo, como emisión y AUC, pero estos dos criterios, o este índice de Schoenberg y AICC, eh, no se va a comportar así. Entonces, solo para que ustedes lo tengan claro, y en principio usan la salida cruda de Maxent ¿sí? para hacer todo esto. Aquí está un diagrama que ellos ponen en el artículo de alternativas de partición de los datos. Entonces, una pregunta para hacernos aquí es ¿qué partición de datos voy a decidir usar? y vean que hay alternativas aquí al menos gráficamente se ve muy claro ¿no? si hago bloques o hago un checkerboard muy fino o hago un checkerboard de otra alternativa un checkerboard dos o con cuadros más grandes sí ¿cuál partición de datos me va a arrojar un mejor modelo? entonces ahí hay una cuestión de la distribución espacial de los datos y la pregunta, si voy a hacer transferencias o no esta selección de partición va a ser este diferente entonces también pueden ustedes jugar con eso ¿no? ¿cuál de las particiones en combinación de los parámetros me arroja un mejor modelo? ¿no? Eh, ellos dicen, es algo que discutí ayer con TAM fíjate TAM, se lo pone en el artículo que la trans, cuando se hacen transferencias en espacio y tiempo sugieren usar block y que cuando se hacen eh, cuando no se requiere transferencia, es decir, prefieren usar cheque y lo ponen así, textual y ahí es un tiempo contrario pues tiene sentido porque transferencia en el espacio de tiempo de alguna manera se está replicando por el bloque que es un poco más, más grueso sí. entonces tiene sentido pero pero fíjense, o sea, ayer platicamos salimos del escenario ¿no? con otra idea y ahora repasando esto ellos proponen algo diferente entonces ahí hay pues, un reto más para nosotros ¿cuál partición podría ser mejor? dependiendo de la pregunta ¿no? las características del sistema y los objetivos esta es la tablita que reportan, la descripción de las métricas ya hablamos un poco de ellas y TAM mencionó hace rato la utilidad de usar tasas de omisión ¿no? porque la tasa de omisión pues, está en relación a mis datos de calibración los datos observados, los datos de colecta, las presencias ¿no? y entonces me importa mucho saber si el modelo rescató ¿no? en su predicción mis datos de calibración o no, ¿no? O los datos que tenga yo observados ¿sí? entonces ellos añaden digamos al, al al conjunto de, de formas de evaluar un modelo estas dos más las que ya habíamos mencionado y este es el ejemplo de tablita de salida del emm entonces, eh, bueno, ya no les traigo yo ejemplos míos de lo que hemos estado haciendo en el laboratorio pero se parece mucho a este tenemos a las especies que estén ustedes corriendo cuál es el tamaño de, de puntos de presencia el número de puntos de presencia el modelo que fue eh, las parametrizaciones ¿no? o sea, tienen ustedes aquí los features se dan cuenta es la lineal, la cuadrática hinge, producto y threshold es un modelo muy complejo ¿no? porque estás usando todos los features el parámetro de regularización y las métricas de eh, selección, ¿no? De criterios para seleccionar el modelo. Y el Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que el delta de IC es esto es con respecto a un mejor modelo, ¿no? Dice partition Based on checkerboard. Okay. Entonces, este delta IC es entre modelos y la partición de los modelos hasta donde, donde entiendo ahorita. Entonces, delta 0 pues quiere decir que no difiere entre el modelo con el que estoy comparando y esta esta esta forma de parametrizar, ¿sí? Pero hay un IC, un delta mayor si uso esta parametrización del modelo. ¿si ¿sí me explico? Entonces, para esta parametrización que está aquí Sería seleccionado si usamos este este criterio de AIC como un mejor modelo a pesar de que haya usado por ejemplo un parámetro de regularización más alto y mayor número de features. ¿Sí me explico? Y el default de Maxent que están usando ahí pues es el lineal cuadrático hinge y siempre este parámetro va a ser uno, ¿no? Entonces por ejemplo AIC delta 0 no corresponde con un valor de A o C mayor aquí abajo, ¿no? aunque sea por poquito. ¿Sí? Entonces, pues ya, ya tienen ahí muchas más sí, pues, formas, criterios, de comprender la complejidad de su modelo, y a partir de ahí hacer selecciones. ¿no? Poner a prueba eh, parametrizaciones, y otras decisiones como esta, la regularización ¿qué tanto voy a ajustarme a la media de mis datos observados? por así decirlo sí. y eso sería todo para esta parte de selección entonces la idea de la tarde es hacer sí una, una plática de tan ahorita y vamos a probar esto en la tarde ¿sí? vamos a calibrar modelos con distintas parametrizaciones y vamos a eh, jugar con eso para que ustedes tengan un feeling. Profe, hacer las particiones que, ya se han dicho que ustedes hizo lo mejor que el azar, que simplemente partirá el azar Sí, modo. Sí, sí, sí. sí eh, hay, por ahí hay un paper, ahorita te digo cuál, pero Robert Anderson ha hecho mucho eso, como esas particiones geográficamente, Va jugando mucho con distintas formas de partición y, y ahí están, de hecho, mmm, sí, hay, sí hay trabajos de eso. Porque José Luis, en el último trabajo que se hizo, ahora que no salió, salió igual, salió igual que la sala,